Pensaba que era una locura Yo soñaba con que un día dejaría de llorar Y en verdad llegué a pensar que encontraría alguna cura Es mi última opción, espero pueda funcionar Es que ya van mucho más de cinco años Escondiéndome en sonrisas que encarcelan mi verdad Pero al callar, tan solo logré causar más daño Y provoqué que aumentara este cuadro de ansiedad y te juro que me vuelvo loco No quiero que nadie me llore pero puedo controlar, disfrazo mi dolor diciéndome que mucho es poco, pero me estoy matando intentándome engañar, ya perdí el control con tanto golpe al corazón, a veces me escucho pero no creo ser yo, ya ni siquiera lucho por curar mi depresión, no quiero pensar mucho ya tomé la decisión, adiós espero sentirme mejor, lo siento pero me y no tuve valor. Poco queda por decir, la verdad es que nunca encontré el sentido de vivir. No sé si hay otra vida, pero espero que no. Dime que todo terminó, tan solo quiero morir. Tranquilo, el efecto de tus actos llega pronto. En unos minutos el dolor será más corto. Si quieres decir algo es el Sabes en el fondo no quería Pero me orillaste con ataques cada día La verdad no la sabía Y tú siempre me mentías Lo malo fue ver la vida como tú la veías No puedes juzgarme porque somos uno mismo Y aunque te arrepientas el tiempo ha llegado lejos Hagas lo que hagas. Pido perdón por esta decisión Pero alguien me decía que no había solución No sé por qué digo que alguien Si siempre he sido yo el que falló Y el que se orilló a la depresión Adiós, espero sentirme mejor Lo siento, pero Me contestó No sé cómo lidiar Con esto